La segunda semana del curso Educando para una Alimentación Saludable. En esta semana revisaremos los siguientes temas: alimento, sistema NOVA de clasificación de alimentos y grupo de alimentos. Alimento: según el Códex Alimentario, un alimento es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o en bruto que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas alcohólicas, el chicle y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboración, preparación o tratamiento de alimentos, como por ejemplo, aditivos. Sistema NOVA de Clasificación de los Alimentos El sistema NOVA realiza la clasificación según la naturaleza del alimento, la finalidad y grado de procesamiento. Según este sistema, los alimentos se clasifican en cuatro grupos. En el primer grupo tenemos a los alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Son alimentos que no tienen ninguna sustancia adicionada y que pueden someterse a procesos de pausterización, esterilización, congelación, evaporación y molienda. Por ejemplo, frutas, vegetales frescos empacados al vacío, leche descremada, leche pausterizada ...pulpas congeladas y frutos secos. En el segundo grupo tenemos a los ingredientes culinarios procesados. Pueden ser sustancias de origen animal o vegetal... ...obtenidas por la industria a partir de los componentes mínimamente procesados. Su función principal es en la preparación de los alimentos. En el tercer grupo tenemos a los alimentos procesados... Son aquellos que se elaboran utilizando los ingredientes culinarios, por ejemplo, frutas conservadas en almíbar, atún en aceite, frutos secos con sal. En el último grupo tenemos a los alimentos ultraprocesados. Son alimentos que no son considerados como saludables porque son elaborados a partir de sustancias extrañas o refinadas como la sal, grasa e ingredientes sintéticos. Ejemplo de estos alimentos tenemos a los nuggets de pollo, sopas instantáneas, bebidas gaseosas, cereales para el desayuno y alimentos reconstituidos. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando un alimento es ultraprocesado? Existen algunas claves para esto. La característica principal es que son alimentos extremadamente sabrosos, casi adictivos y listos para consumir. La mayor cantidad de ingredientes son sintéticos y ajenos al alimento. Son productos en los que en su sistema gráfico de etiquetado presenta valores altos de sal, azúcar y grasa. Y son alimentos cuyo aporte nutricional es mínimo. Por lo tanto, es indispensable a la hora de comprar los alimentos, revisar la lista de ingredientes, la etiqueta nutricional y el sistema gráfico de etiquetado es importante recordar que para mejorar nuestra alimentación se debe disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados con la finalidad de evitar en el futuro enfermedades producidas por la mala alimentación como diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Hasta pronto.